El verdadero problema que tenemos desde el punto de vista fiscal en, en la Comunidad de Madrid es un problema de modelo. Creo que la Comunidad de Madrid necesita desde hace muchos años un modelo basado en, en la justicia social y basado en la solidaridad hacia afuera en primer lugar... Es decir, a, a mí no me gusta viajar por, por nuestro país y que ciudadanos de otras comunidades autónomo, autónomas eh, me digan que la Comunidad de Madrid hace dumping fiscal, por ejemplo. No me parece que, no es que cierto, sea una que cosa... No, no creo que sea una cosa positiva para, para los madrileños y para las madrileñas. Y también hacia adentro, yo creo que no podemos obviar una realidad y es que hay eh, 800 millones de euros que la Comunidad de Madrid anualmente le regala a 15.000 o a los 15.000 madrileños que más tienen. 800 millones de euros que podrían ser muy útiles, por ejemplo, para evitar que en el Gregorio Marañón hubiera goteras o para cubrir multitud de servicios públicos que creo que son imprescindibles.